Esquiva las balas, esto es para ti Abre las alas, despega de aquí No sé si 12 de 11 estén buscando porque entonces está de más preguntarse sin encontrar el dónde Somos seres abstractos llenos de desorden Acorda a nuestro inconsciente y a lo que le corresponde Deja de caminar por calles que te hacen daño Comienza a actuar como si todo pareciera extraño Empiezas a olvidar cuando están pasando los años Buscar ese lugar con el que sueñas acostado Juro que también sueño, pero contigo al lado Murmuro en el silencio, las alas del pasado Mi soy quien lleva el verbo en la piel de las manos Y lo que creemos es todo lo que creamos Es que Esquiva las balas Esto es Se pega de aquí. Dicima energías que no apoyen tu día a día. Dibuja melodías que nos digan que tú podías. Tan solo te fe y pone la primera piedra. Pronto se va la niebla cuando ilumina la verdad. Despierta, evita que el mundo te duerma. Con todo en contra aunque todo te dé la vuelta. Y estás en el momento y el lugar preciso para hacer lo que tú quieras sin dar algún previo aviso para empezar, a avanzar y parte por dominarte Desde luchar, caminar y pensar que eres parte de Un mundo particular y del cual eres dueño de lo... Solo somos polvo volando en el universo Entonces como otros se creen mejor que el resto Es cierto, pinto el mundo con mis ideas Soy quien piensa que lo que tú crees es lo que tú crees